Libra, ¿cómo estás? Me encanta saludarte en este día. ¿Cómo te fue en tu cierre de año 2019? Cuéntamelo todo. ¿Ya estás listo? Seguro sí. Con esta emoción, yo soy Libra y no sé tú, pero yo estoy como con esta emoción de saber. ¿Cómo va a estar este año? Me encanta, tengo esa... Ay emoción que quiero compartirte, mi estimado, estimada signo de Libra. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, puesto que a través de Bio Neuro Sabiduría es como nosotros entregamos estas guías de los arcángeles en este maravilloso oráculo. Tengo una... por ahí ya te había dicho desde hace algún tiempo que venimos trabajando verdad, en una sorpresa para ti, ya se está cocinando, así que mantente conectado, mantente suscrito a nuestro canal para que lo recibas con todo lo que trae para ti esta nueva sorpresa. Y bien, vámonos con lo que nos interesa, ¿verdad? Vamos a mover por aquí en nuestro angelito coquetón. Te voy a pasar también de este lado y vamos a empezar, mi querido... Signo de Libra, vamos a ver qué tienen para ti los Arcángeles, mira ya salió la primera carta, vamos a ver qué tienen para ti los Arcángeles para este mes de Enero 2020, su vibración general, el mes de Enero 2020 para Libra, esta energía que nos viene con todo, voy a ponerte de este lado. Esta, no. Aquí está. Voy a prender un poco de luz para que estemos más iluminados. Y muy bien. Vamos a ver. Libra. ¿Qué tiene para ti? En estos momentos. Para tu presente. En estos momentos de... Inicios de 2019, wow, qué hermosas cartas te están saliendo, muy bien, sí, es simple, muy bien, a ver, tu primer parte de esta guía mensual de enero 2020 nos dice... Ábrete al movimiento, todo el movimiento que se está presentando en tu vida Libra es para tu libertad, para tu expansión, ¿ok? Ábrete a ese movimiento, no te resistas, de pronto puede, pudiste haber sentido como esta, no sé, una sensación en la que sentiste que algo se acabó y que tenías que moverte a otro lado, pero no sabías ni cómo por dónde, pero también te emocionaba, pero también, o sea, como esta, ¿sabes? Este movimiento interno que se reflejaba en el movimiento externo que estás experimentando. Y hoy te dicen los arcángeles que no le temas a ese movimiento, aun cuando no sabes... Hacia, posiblemente, ¿no? Como en esta parte mental de no sé a dónde voy. ¡Ay, estoy sufriendo porque no sé a dónde voy! Te dicen, primero salte del drama porque no está pasando nada. Segundo, confía en que ese movimiento que estás por hacer o ya hiciste es el correcto. Este es un sí a eso que estabas eh, pensando por tanto tiempo o sintiendo desde acá, desde el corazón en el que ya querías hacer un cambio de vida, de hecho, muchos de los Libra, desde septiembre más o menos de 2019, como que empezamos a caminar en esos cambios que nos han estado llevando y que nos van a llevar a nuestra evolución, ¿ok? Como a, a subir un escaloncito más en, en nuestra vibración, en nuestro nivel de conciencia, entonces empezamos por ahí como por septiembre, de ahí como que un poquito más fuerte, noviembre un poquito más fuerte, diciembre todo que más fuerte, y de pronto eh, puede ser que haya cerrado el año con esta sensación de que algo se terminó, y no solo porque ahí se haya acabado el año, sino porque algo dentro de ti concluyó y está listo para iniciar la nueva etapa, el viaje, el movimiento. Okay. Eso es muy importante que lo sepas, porque sí, ese cambio que se está gestando en tu vida es porque has conectado con tu alma, porque te estás dejando guiar por lo que realmente quieres. Ahora, esta nueva época, esta era que acabamos de abrir con 2020, justamente se refiere a vivir desde tu autenticidad, desde lo que realmente quieres experimentar en la vida. Salirte del sistema en el que te enseñaron o aprendiste, que debías de ser de una forma, estudiar algo, ser algo, trabajar en un lugar para que estuvieras en estabilidad siempre. Y bueno, eso ya sabemos que está siendo, eh, ro ese sistema se está rompiendo, se está desquebrajando, porque ahora la humanidad está comprendiendo que vivir desde la esencia es realmente vivir la paz, vivir la abundancia, ¿ok? Entonces... Estas dos cartas que tú tienes aquí son muy, muy buenas porque a través de esta conexión con tu alma es que se está gestando todo este movimiento que te va a llevar al avance, a la evolución. De pronto pudiste haberte sentido eh, en algunos momentos anteriores como estancado. Como, hijo, ¿dónde voy? Izquierda, o derecha. Doy el paso hacia adelante o mejor me regreso, o mejor me quedo aquí estancadito. Puede ser que lo hayas sentido y sí... Hubo un momento en la vida de los Libra en, a nivel energético en el que les pidieron hacer como una pausita pequeña para que pudieran observar con claridad dónde están parados, ¿ok? Y me refiero a dónde están parados eh, en el sentido desde tu corazón, desde tu esencia, porque ya sé que si eres de los Libra como yo que han dado del tingo al tango moviéndose por diferentes rincones del mundo, eh pues de pronto, de pronto no sabemos uh, en dónde estamos parados. Así que ese posible estancamiento que pudiste haber experimentado como sensación de estar estancado, fue solamente para que respiraras un poco y órale, vámonos con lo que sigue. Ahora, también estas posibles separaciones que se dieron en los últimos momentos del año anterior no, no lo veas como desde el lado del drama, en el de, ay, se separó, se acabó y ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, no, no. Esas separaciones se dieron para que hicieras espacio. Ahora, no quiere decir que la gente se haya ido para siempre. ¿A dónde vas si todos los que habitamos el mundo vivimos junto a ti? Entonces, lo único que hacen es moverse del lugar para experimentar vivencias, para tener experiencias que nos lleven a su más alta verdad, más bien que los lleven a la verdad, al igual que a ti, mi querido Libra, todos estos movimientos que estás experimentando son para que llegues a la verdad, para que reconozcas y remembres que la verdad es lo que es, y a qué me refiero con la verdad es lo que es, todo lo que eres tu poder interno, la persona que eres, la importancia que tienes como eh, una pieza valiosa en este mundo, eso es lo que es. Nadie te lo va a quitar, nadie lo puede eh, ocultar, tú no lo puedes ocultar. Por más que te escondas, por más que te metas a la jaula del ego, de los condicionamientos, tus creencias, todo lo que de pronto te sucede, eh, te dicen que es muy importante que comprendas que estas posibles separaciones lo único que están haciendo es hacer un espacio para que brilles de pronto, tú solito tú solita te metiste en esta jaulita en donde tus relaciones eh, dudaban de ti te reforzaban el miedo te reforzaban tus propias dudas te sentías atrapado atrapada y hoy tu alma te dijo mira Libra te te encanta brillar, a todo el ser humano le encanta brillar, así que es momento de que te nos muevas, mija, hijo para que brilles, puesto que lo solicitaste de forma consciente en algún momento y eso se está dando, ¿ok?, por qué se están dando las separaciones, por qué se dio este posible, esta posible sensación de estancamiento y todos estos movimientos, porque ya te toca vivir en equilibrio. Y en este mes vas a empezar a generar todas estas oportunidades que te van a llevar a ese equilibrio. Bien es muy importante que revises si se requiere que acudas a, no sé, en la parte emocional con algún guía espiritual que te lleve a elevarte en energía, eh, incrementar también tu conocimiento profesional, hablar con tus relaciones, como sanar tus relaciones en este mes, porque eso te va a permitir mantenerte en equilibrio, como empezar a sentirte libre, liberado, ¿ok? Es como de... Ah, todo está bien, todo está perfecto, bien, voy por buen camino. Estás recibiendo, este mes estarás recibiendo eh, diferentes estímulos que te lleven a conectar con tu alma. Estímulos que pueden reflejarse posiblemente, eh, no sé, se me ocurre. Ya tú me dirás, se me acabó el dinero y no tengo un empleo, seguro, porque estás enfocado en que el empleo seguro te da seguridad. Entonces ese estímulo te va a llevar a descubrir tu potencial, a conectar con este, esta almita que quiere aquí brillar, como a separarte del drama y decir, bueno, sí soy creativo, sí soy una mujer creativa, sí puedo hacerlo, sí puedo ser yo, me encanta esto, me encanta lo otro, soy un hombre... Eh, eh, con mucha fortaleza, con mucho empuje, ¿ok? Entonces vas a estar recibiendo estímulos que te lleven a conectar con este poder superior eh, que te ha sido otorgado y del cual estás siendo eh, conectado, del cual estás conectado, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué es lo que... Ah, bien. Mira, de pronto puede ser que sientas estas ideas entre tanto movimiento, <ríe> puede ser que sientas que estás perdiendo o que vas a perder la uh, posible estabilidad y te dicen con esta carta, el palacio eh, dorado de cabeza, te dicen que no dejes de confiar en ti y en ese poder superior en el que creas cuando las dudas vienen, de pronto eh, le haces más caso al ego, te uh, resguardas en tu cuarto y no sales, empiezas como a sentirte distraído, empiezas a procrastinar, empiezas a dispersarte y entonces te olvidas de tu verdadero motivo por el cual iniciaste estos movimientos. Es importante que... En todo momento hables con ese poder superior en el que creas y le digas con claridad qué es lo que realmente quieres experimentar en la vida. De pronto Libra, como signo de aire, nos vamos mucho a, a, a la imaginación, a lo no aterrizado, a miles de proyectos en la cabeza, pero ninguno está escrito en papel y ninguno se ha puesto en marcha. Entonces andamos como literal en el aire. Entonces te piden... Que no olvides el motivo por el cual estos movimientos se empezaron a gestar en tu vida, ¿ok? A través, de ti depende que esta carta que se llama el Palacio Dorado, que re se refiere a la abundancia, al flujo correcto de la abundancia, de ti depende que se empiece a mover para que solito se gire y entonces te sientas como eh, como rey, como reina, ¿ok? no está sucediendo en realidad nada, solamente te estás moviendo y eso requiere que empieces a conocer situaciones diferentes y te conozcas, te reconozcas saques ese potencial una vez que Tú eh, recuerdes el motivo por el cual se empezaron a dar estos movimientos, vienen visitas inesperadas, esta carta nos dice que ah, al confiar en ti, al confiar en que lo que estás haciendo viene desde el alma, desde tu genuino des deseo de brillar, las personas que se están integrando a tu vida tienen importantísimos eh, motivos para estar a tu lado. Motivos como negocios, eh, aprendizaje, enseñanza, compartir nuevas relaciones, posiblemente de pareja, nueva relación o nuevos eh, empleos. Sin embargo, es importante que confíes que todo está siendo guiado, que tú, tú solamente eres como este carrito, más bien imagínate que eres un equipo entre el cuerpo y tu alma. Tu alma es la que maneja el auto y tu cuerpo es el auto, entonces... Confía plenamente en que esa brújula interna que tienes te va a llevar hacia lo más conveniente para ti y esa conveniencia te va a permitir conectar con estas personas, con estas oportunidades, ¿vale? ¡Ay, mira qué bonita carta te acaban de regalar! La metamorfosis. ¿Y sabes por qué me, me, me encantas darte este mensaje a través de estas cartas? Porque date cuenta, es... Un movimiento que te va a llevar al cambio total de tu vida. Este 2020 lo empezaste con mucho movimiento porque estás caminando hacia tu verdad. Esa verdad inamovible del ser maravilloso que eres. Para que una vez que lo remembers, tu realidad se vea reflejada en abundancia, bienes materiales, economía, buenas relaciones, ¿sabes? Como todo este maravilloso equilibrio que te está esperando solamente para que le abras la puerta. En la parte eh, económica, posiblemente requieres trabajar mucho la comunicación comunicación con tus socios, con tu jefe con tus compañeros, sobre lo que quieres sobre lo que no, lo que te gusta, lo que no no dejes nada, a, digamos a la deriva, como a la suposición ¿ok? no supongas Libra, de pronto eh, te falla o nos falla un poquito la comunicación y tendemos a suponer que las personas saben lo que queremos, lo que sentimos, lo que deseamos lo que vamos a comer, lo que vamos a cenar y cómo nos gusta lo demás, <risa> y no, en realidad, cada persona es un mundo, cada persona tiene su proceso, nadie es adivino, Libra, entonces sé claro, muy claro, comunícalo todo, no en el sentido de voy a comunicarle a todo el mundo mi vida, sino comunica tus necesidades, escucha las necesidades de otros, no supongas, pregunta, genera acuerdos, si haces acuerdos, ponlos por escrito para que de esa forma tú te sientas libre y, y, y, y en este sentido de en paz, ¿ok? Para que eso te dé tierra, para que puedas tocar tierra en ese sentido y te sientas muy unido. Y eh, te invitan también a generar nuevas formas de conocimiento. Ábrete al conocimiento, estudia, refuerza lo que estás desarrollando profesionalmente o métete a nuevas formas de conocimiento, lo que te mueva en este año, en este enero, para que eso sea expansivo, para que tu conocimiento se expanda y puedas compartir con más personas, ¿ok? Libra, muchas gracias por estar aquí, deseo que hayas encontrado una respuesta en esta guía, suscríbete al canal, Dale like, activa la campanita y recuerda que estamos abriendo Agenda 2020 para entregar guías personalizadas. Así que si tú quieres la tuya, escríbenos un correo a bioneurosabiduría.com. te lo voy a poner aquí abajo para que te enviemos las opciones que tenemos habilitadas para ti y te vayas junto con nosotros a esta sanación hacia el camino del despertar espiritual, que no es otra cosa más que conectar contigo y encontrar tu propio equilibrio, tu abundancia y el amor. Muchas gracias, te mando un abrazo apapachador, libre hermoso, precioso, te amo, nos vemos en el siguiente video.